Hola y bienvenido y bienvenida al diccionario de marketing. Seguimos con los términos para ayudarte a comprender mejor de qué va todo esto. Hoy vamos a hablar de lo que es el enjoyment. En inglés, enjoyment significa compromiso desde antes de que surgieran las redes sociales. Este término se ha utilizado en el marketing para definir el grado de involucramiento que tienen los consumidores con una marca. Como en las relaciones de amor, este involucramiento es principalmente emocional, pero se manifiesta a través del comportamiento. Por ejemplo, si un cliente visita mucho nuestra web y expresa que prefiere nuestra marca sobre otras son indicadores de engagement. En el mundo del marketing online, el engagement tiene que ver con la interacción. De hecho, este se define como el nivel de interacción y compromiso que tienen los usuarios con las marcas en redes sociales. Pero por qué es tan importante tener presente este concepto? Porque muchas veces cometemos el error de guiarnos únicamente por el número de fans o seguidores, pero si estos no interactúan con nuestra marca significa que nuestros esfuerzos serán en vano. ¿De qué nos sirve tener un montón de seguidores si no soy muy lucran con nuestra marca? Esto me recuerda al caso de una influencer que tenía miles de seguidores, sacó una marca de camisetas para vender y no vendió ninguna. Igualmente medir ese engagement te ayudará a conocer la efectividad de tus publicaciones e identificar qué, qué publicaciones te funcionan mejor y cuáles no. Podrás mejorar tus estrategias y además medir el cumplimiento de tus objetivos y compararte con tus competidores. Se utiliza con las cuentas de empresa porque tienes acceso a las estadísticas. El dato del alcance es una métrica privada, por eso solo sirve si tienes una cuenta business. Puedes utilizarlo tanto para medir el engagement de una publicación como de toda tu cuenta. Vamos a poner un ejemplo para calcular el engagement de una publicación de Instagram. Imagínate que haces una publicación, tienes 101 likes, más 18 comentarios, más 10 guardados. Total 129 lo divides entre el alcance de la publicación, 790 de alcance y te da 0,163. Este resultado lo multiplicas por 100 o por 1000. El dato de tu Instagram en Jaimen para esa publicación sería de 163, cuál sería un buen resultado? Según los expertos, entre 1 y 5 sería un buen resultado en Jaimen. con lo cual aquí estamos en, más o menos en cifras. Bueno, espero que trabajes tú en Lo siento por mis alumnos que no les gustan nada los términos en inglés, pero a veces hay que utilizar este tipo de términos. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dame un like, eh, suscríbete a mi canal ya que me ayudarás a seguir creando contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo.